Familiares de Ramón García Peña mostraron inconformidad con la decisión del tribunal, pues afirma su pariente es inocente de los hechos que le imputan. Sí señor, ellos lo acusan de algo que él no cometió, algo que él no hizo, porque él murió después de los 25 días de ese problema, eh, muerto, quería 100 mil pesos, nosotros no dependemos de dinero para entregarle 100 mil pesos a ellos como ellos lo querían. Él me enseñó unos papeles a mí, que eran de que unos documentos sobre una clínica Y eran falsos, porque él se fue a operar a un hospital, a la San Vicente de Paúl Y prácticamente le, el doctor que le, le puso la anestesia, lo pasó de anestesia Y ellos eran dialécticos de a la anestesia y no, no lo sabían Porque nadie le hizo análisis de nada Entonces yo caigo en una autopsia falsa, diciendo que él murió vía pues de una pedra que él le dio, él no le dio ninguna pedra el que se desmontó de, de, de la guagua fue con un bate y le entró a batazo a mi hermano. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.